Foros. Configuración. Para generar un foro, primero activa el modo edición. Después, selecciona la semana, tema, pestaña en la que se desea crear el foro. La semana, tema, pestaña se encuentra enumerada en el costado lateral izquierdo de la columna central. Posteriormente, da clic en la lista desplegable, Agregar actividad. Y selecciona la opción foro. Con base en el guión formacional, copia y pega el nombre del foro a generar. Selecciona el tipo de foro indicado en el guión formacional, siguiendo las reglas de copiado de texto coloca la información indicada en la introducción, respetando el formato de texto indicado en el guión, con la información indicada en el guión formacional selecciona los datos correspondientes a, forzar la suscripción de todos, leer rastreo de este foro, tamaño máximo del archivo adjunto. Si en el guión formacional se solicita realizar la configuración del módulo de calificación, selecciona los datos proporcionados. Agregar tipo, calificación, restringir las calificaciones a mensajes colocados en este periodo. Con base en el guión formacional, configura ajustes comunes del módulo. La opción utilizada aquí es modo de grupo. Para finalizar, presiona los botones guardar cambios y regresar al curso o guardar cambios y mostrar.